Pues gracias señor presidente eh, en la sesión del, de 34, no, la sesión número 34 de 11 de abril el Grupo Parlamentario Popular presentó otra moción sobre esta cuestión que decía en su punto 1 El Senado manifiesta su rechazo a los homenajes públicos que se realicen a personas, bien por su condición de pertenecientes a ETA o bien porque utilizaron o justificaron la violencia como medio para conseguir fines políticos. Dichos homenajes son contrarios a la defensa de los derechos humanos y suponen una revictimización para las víctimas. Esto se dijo y se aprobó prácticamente por unanimidad. Ese día yo misma pude expresar la, la opinión de mi grupo parlamentario y dije pues, que celebrábamos el texto que presentaba el Partido Popular eh, por diversos motivos. Hace una, enumeraba una serie de motivos y entre ellos incluía eh, que, bueno, partiendo de la diferencia que hay entre recibimiento y homenaje, ciertamente los homenajes eran una cuestión negativa porque suponía considerar ...que la privación de la libertad había sido una consecuencia de un compromiso especial de esas personas con Euskadi... era un, un, un presupuesto que no podíamos aceptar. ¿Que nos, opinión, nos merece una opinión negativa? ¿Por qué? Eh, porque no solo porque por una parte no hay nada por lo que homenajear a estas personas... Eh, ...por otra parte nos parece que esos homenajes conducen a, a elaborar un relato falsario de lo que, de lo que ha sucedido en Euskadi... Y además, porque supone también revictimizar a las víctimas de, del terrorismo de ETA. Así, con esa, desde esa premisa, desde esa base, eh, pensábamos y celebrábamos la, la moción, porque eh, expresa el no a los homenajes, no a los homenajes, sí a deslegitimar la violencia y a reparar el daño causado por la violencia. Pero también con esa moción la respaldábamos porque también suponía decir un no a resolver los problemas de convivencia con el Código Penal. Y eso es lo que quiebra, esa, esa base es la que se quiebra con esta moción. Ya lo advertimos en su momento, porque en la, la exposición de motivos de la moción contenía digamos, una equiparación de los homenajes al delito del enaltecimiento del terrorismo del artículo 578 del Código Penal. En aquel momento lo que se mantenía en la exposición de motivos se ha traído al cuerpo de la moción, se ha convertido en moción. Y si entonces llamamos la atención porque no nos parecía bien, tenemos que repetir en esta ocasión lo que aquí nos parecía mal, ahora nos parece peor porque constituye precisamente el cuerpo de la moción. En aquel, momento, en aquel momento, ya lo dijimos también, sobre todo desde que se aprobó la Directiva de Terrorismo, sobre el terrorismo por la Unión Europea, los tribunales españoles están absolviendo, sobre todo a tuiteros, ¿sí? a los que se pretendía callar con esta, a cuya crítica se pretendía callar con la aplicación de este artículo. Eh, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido muy claro, diciéndole a, a España que una interpretación demasiado, demasiado amplia de la excepción a la libertad de expresión puede hacer peligrar el pluralismo. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha mostrado su preocupación por la forma eh, en la que se define de, de manera demasiado extensiva el, el concepto de terrorismo. Eh, en fin, el, el Tribunal Constitucional Español lo ha dicho clarísimamente que la sanción penal de las conductas de exaltación o justificación de actos terroristas requiere, como una manifestación del discurso de odio, una situación de riesgo para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden o la prevención del delito. En definitiva, esta moción no puede ser, es inconstitucional. Es inconstitucional y es contraria al derecho internacional, al derecho europeo y a, a, a los principios eh, del, del derecho internacional. Eh, al Partido Popular parece ser, con esta, mo esta moción, le parece insuficiente que ya exista un derecho de apología del terrorismo. No le importa que el, toda la comunidad internacional haya excluido los homenajes del delito de apología del terrorismo. ¿Por qué no, con ocasión de la transposición de la directiva sobre el terrorismo, de la cual luego hablaremos, por qué no entonces propusieron una modificación del Código Penal? Porque saben que no se puede... Vaya terminando, señoría. Es inconstitucional. No se puede. En definitiva... Lo, si, esto se aprueba, si esto se aprueba, lo que saldrá de esta Cámara es un, algo inconstitucional. Por eso nuestro grupo ha presentado como enmienda de sustitución la misma moción que ya aprobamos el 11 de abril. Espero, espero Termine, que señoría. nadie vote en contra de esta enmienda que supone ratificar que supone ratificar lo que aprobamos todos juntos hace no tanto tiempo. Muchas gracias.